Y de las narcocanciones a la narcorealidad. Esto que veíamos fue parte de lo que vivió Tamaulipas el fin de semana. Otro fin de semana violento en la zona fronteriza. Soldados, guardias nacionales y policías estatales tuvieron que retirar cuatro narcobloqueos en Matamoros y Reynosa. Se enfrentaron con hombres armados en Cruillas y en Méndez, en el municipio de San Fernando. Y vamos a ver esta imagen al menos 24, nosotros contamos 24 camionetas con sicarios llegaron así al históricamente afligido y martirizado municipio de San Fernando y no hubo autoridad que los detuviera en la entrada. Justo ahí, en San Fernando, dos civiles fueron abatidos por la Guardia Nacional, se decomisaron luego seis autos con blindaje artesanal y armas largas la narcocultura y la narcorealidad. Eso no es un video, eso no es un clip. Esas son imágenes del fin de semana en Tamaulipas. Pero el gobernador Américo Villarreal asegura que Tamaulipas está en calma y que la población no estuvo en riesgo el fin de semana. Allí en Tamaulipas fue detenido Hugo Armando, mejor conocido como La Cabra, un supuesto jefe de plaza del cártel del Golfo, en Miguel Hidalgo, en Camargo y en Comales. Este hombre fue detenido el 28 de abril, pero hasta hoy se informó de su detención. Está acusado de al menos 23 agresiones a autoridades civiles y nueve a personal militar. Además de tráfico de drogas, fue enviado de inmediato a la Ciudad de México. Y bueno, veremos qué pasa aquí.